Juan la antigua Javier, gobernador de la provincia Duarte, perteneciente a la fracción de Gonzalo Castillo, aseguró este lunes que el país vive avances y muestra de ello es el voto automatizado. Reitera la victoria contundente de Gonzalo en el proceso. Felicitando a la Junta Central Electoral por, por el nuevo, nuevo mecanismo in, implementado, electrónico. Eh, al pueblo dominicano que civilizadamente fue a cada una de las urnas, eh, al señor Gonzalo Castillo por obtener una victoria eh, contundente en este caso. También debemos felicitar a lo contrario, porque ellos también hicieron un gran trabajo y, y la verdad, la verdad que fue una, un proceso interesante, donde a última hora es que se decide quién sacó mayoría de, en las votación. Es decir que es una demostración civilizada, que el pueblo se dio a, de ahí ayer, y ahora que nos espera otro proceso un poco más interesante. Aboga Antigua Javier por la unificación del Partido de la Liberación Dominicana, PMD. Vienen las candidatura a la, a la alcaldía, a la en las diputaciones, en camino, y también la, el proceso de presidencial, donde el PLD seguirá eh, con su mayoría en ese proceso para salir triunfante y ya, ya con, como cabeza, como, como candidato el señor Gonzalo Castillo. Así que ese proceso es interesante. Lo que, lo que queremos esta oportunidad es la, la unificación. Ya aquí no hay ni vencedores ni vencidos. Todos hemos sido ganadores. Y nada, como siempre, como hermanos, como compañeros, eh, nuevamente a retomar nuestras nuestra labores disciplinaria Para NTN,